Hola chicos, bienvenidos al canal de TenoChar en español. Para el día de hoy traemos un video que de seguro te va a interesar y es que te vamos a mostrar cómo puedes transferir los datos de WhatsApp desde tu dispositivo iOS hacia tu dispositivo Android. Esto te servirá para cuando desees ya cambiarte de sistema operativo pero no quieras perder todos tus datos de WhatsApp. Y se merece un video debido a que no es tan fácil transferir estos datos entre estos dos dispositivos que cuentan con un sistema operativo totalmente diferente. Si realmente te interesa este video, quédate acá para que aprendas cómo transferir todas tus informaciones. Bien, para la demostración de este video tenemos dos dispositivos. Un dispositivo Android al cual le vamos a transferir los datos de WhatsApp y el dispositivo iOS que cuenta ya con los datos que vamos a transferir hay múltiples formas de transferir estos datos la primera forma que le quiero mostrar es a través de correo electrónico para esto vamos a ir al dispositivo IOS y vamos a ubicar la conversación que queremos transferir luego de esto deslizamos hacia la izquierda y vamos a hacer clic en la parte que dice más luego vamos a elegir la opción que dice exportar chat en caso de que tengamos archivo multimedia nos va a dar la opción para ver si queremos incluir estos datos como no tenemos ninguna información multimedia nos lleva directamente a elegir la aplicación con la que lo vamos a transferir, en este caso vamos a ubicar la parte de correo electrónico, listo una vez hayamos colocado el correo electrónico con el cual deseamos compartirlo le damos en enviar. Luego de esto vamos a poder verificarlo en nuestra bandeja de entrada, en este caso tengo el correo configurado en el dispositivo Android Por lo que simplemente solo tengo que irme a la bandeja de entrada y ubicar el mensaje que acabo de enviar Vamos a abrir el archivo adjunto que fue la conversación de WhatsApp y esta es la manera como se vería nuestra conversación exportada a través de correo electrónico Aquí se visualizan los mensajes y los archivos multimedia se descargan de manera independiente no es una vista muy agradable pero es lo que tenemos y lo queremos hacer a través de correo electrónico Cabe recalcar que este proceso también lo tenemos que hacer con cada una de las conversaciones Para poder tenerla en nuestro correo electrónico y verlo de esta manera Otro método que también podríamos utilizar es la copia de seguridad que se almacena directamente en la nube Para esto vamos a ir a las configuraciones de WhatsApp de nuestro iPhone Vamos a ir a la parte que dice chat y luego de esto vamos a ver el apartado que dice copia de seguridad Aquí podemos darle donde dice realizar copia de seguridad ahora Y automáticamente se estaría realizando en la nube Claramente esta copia de seguridad solamente podríamos restaurarla en otro dispositivo IOS Nunca podremos restaurar esta copia de seguridad en el dispositivo Android de manera directa ya que son dispositivos con sistema operativo totalmente diferentes Y los dispositivos iOS almacenan su copia de seguridad en la nube de iCloud Mientras que los dispositivos Android almacenan su copia de seguridad en la nube de Google Drive Así que este método de realizar una copia de seguridad para luego transferirla Solamente funcionaría si lo vamos a hacer desde un iPhone hacia otro iPhone Bien, la siguiente forma nos permitiría transferir todos los datos de WhatsApp a través de una aplicación móvil y esta la vamos a encontrar en la tienda de Google Play en el dispositivo Android. Vamos a buscar la aplicación de iCard Transferencia de WhatsApp. es esa aplicación que tenemos por acá que como ven ya yo la tengo por acá instalada. Esta aplicación solo está disponible para los dispositivos Android, pero nos permitirá transferir los datos de WhatsApp entre dispositivo Android y dispositivo iOS. Así que simplemente vamos a abrir nuestra aplicación y vamos a aceptar los términos y condiciones que nos solicita. Luego de esto, cuando nos encontremos en esta pantalla, vamos a ver las diferentes opciones que tenemos para transferir los datos. Podemos transferir los datos de WhatsApp como también los datos de WhatsApp Business. En este caso, utilizaremos WhatsApp Messenger. Aquí tenemos tres opciones para transferir, transferir de un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS, transferir de un dispositivo iOS hacia un dispositivo Android y por último transferir desde un dispositivo Android hacia otro dispositivo Android. Vamos a elegir la segunda opción que es lo que nos interesa, transferir los datos del dispositivo iOS hacia este dispositivo Android. Aquí es donde tendremos que conseguir un cable OTG para poder conectar estos dos dispositivos de manera directa O si contamos con el nuevo cable de iPhone que en un extremo es el aire y en el otro extremo es tipo C También lo podemos conectar de forma directa Bien, he colocado los dispositivos de manera horizontal para poder conectarlos Una vez estando conectado el dispositivo Android va a detectar el dispositivo iOS Por lo que le vamos a dar en aceptar para que pueda leer los datos del iPhone Le damos en aceptar Elegimos la aplicación de iCarphone le damos en siempre, en el dispositivo iOS nos presenta el típico mensaje que si queremos confiar en ese dispositivo, le damos en confiar. Bien, una vez le demos en confiar, vamos a ver que ya estamos conectados de manera exitosa. Así que ahora vamos a dar donde dice empezar a transferir. Seguimos cuidadosamente los pasos que nos muestra la aplicación de iCareFone y automáticamente se empezaría a trasladar todos los datos de WhatsApp para el dispositivo Android. Ya por último tenemos la manera más fácil y recomendada que es a través de la aplicación de iCarFront Transferencia de WhatsApp en su versión para escritorio. Así que vamos a ver cómo podemos hacer esta transferencia. Para esto vamos a ir a nuestro ordenador y abrimos el navegador directamente en la página de Tenorshare para poder descargar el software de iCarFront Transferencia de WhatsApp.